Chicos, ¿cómo estáis? estáis? Estamos gracias, en un nuevo vídeo al canal. Y en este, en este caso, hoy estamos otra vez con el Minecraft sí, Pero sí, esta sí, vez sí, sí, estamos sí, en, en, en su experiencia. Lo vamos a hacer <coughs> eh, un montón de cosas de, chulas. Sí, chulas, Pero, pero es que, es que tenemos que sobrevivir en la naturaleza. Ah, <risa> eh, ya, señorito. Señorito. Eh, eh, la vista, serás? Vaca, la, vista vaca, la vista. Es la vaca vida. Vaca vida. Vale. Bueno, pues señoritos. Oye, ya oh, serena. El... si sí, esto no es el desierto. Ah, no sé. Mira, tengo gatos. Es que es que mira. No. <coughs> De Antonio! ¡Eh, ¿no te en serio? Te tiro para agua, Antonio. No, no, claro esto, que no. Es, esto, no. has oído? Es la canción del Diamantito. Del Minecraft. Diamantito, Diamantito. Esa debe la inventaste desde hace ayer. Claro. Ayer te la inventaste. Hombre, ya. ¡Ah! Aquí hay una pala, por... en la cueva. La... ¿En serio? En la cueva de... ¡No, Kippen! ¡Ostras! La vida del, del maldito Baby. ¿Dónde Baby. ¡Mira no, un en supervivencia, chaval! Esa es la primera vez que derrotamos a un creeper, nunca hemos derrotado un creeper. ¡Eh, que no sé! Eh, que dale. no veo nada! ¡Ay, dale! ¡Así! ¡Mejor, vamos, eh, pero, eh. mejor, mejor nos vamos de acuerdo cueva por si eh, aparece eh. más creepers. No. ¡Sí, porque a mí me da miedo! ¡Eh, Sergio! ¡Eh, Sergio! ¡Eh, sí. sergio eh sergio eh tengo en la antorcha en la antorcha? ¡Ah, que tengo dos! Pero si sí, yo tenía una... Bueno. Pero dame ah, no una. esa, esa, esa, dame una, sí, esa, la la, esa. Ah. vale, ya me voy. Eh, que no veo nada. Está demasiado oscuro en la naturaleza. natural esa malvada. Como un creeper explotando en, en tu cara. Bueno, tu cara. bueno, hemos tenido suerte de que no ha explotado, ¿no? Bueno, sí. Y así va grabando, es mi primera, es nuestro primero vez es que estamos un ¿en serio? No, Pero, lo mejor es un Slenderman. ¡Un sardón! <ríe> ¡Y zombies! ¡Ayuda! Vale, eh, ya, ya voy, voy, ya voy. Yo no, que estoy ocupada em no me a un sardón. Claro, no. lo más importante es el sardón, claro. Es Vete. un sardón de grande. No, y encima me viene una araña. Ya, ¿No sardón más grande? ¡Oh, cerdo! ¡Cerdo! la vista! ¡Cerdo! ¡Qué ¡Oye, ¿serás? Eh, ¡Ahí lo no se Bueno, me voy a ayudar a Antonio Jauri. Tony. ¿Otro el En ¿Es serio? ¡Venga, lo vamos a matar! Hola. Hola. ¡Somos los Krippers! ¡Oh! ¡No, ya te lo tomo! ¡Ostrasme! No. ¡Oh! ¡Oh, ¡Ostrasme! ¡Oh, y la tan porrida. ¡Hala! <ríe> ¡Otro! ¡Otro gilio! ¡Me está en la... ¡Dios! Uh, ¡Manzana! ¡Ah! <ríe> ¡Manzana! ¡En qué dificulta está! ¡En la normal! ¡Voy a morir, eh! ¡Voy a morir, tío! Y yo no. también, es que estoy... ¡A la manzana! No, he comido la maldita mierda de tierra. Mesa de trabajo... Acabo por saco, ya está, una no, mesa de trabajo. Bueno. Ah, sí, tengo pues. una manzana ¿no? Bueno, ya yo tengo una mesa de trabajo, ¿sabes? Y yo tengo pan. Ajá. Uh -huh. Pero es que necesito crear una cama. ¡Una cama! ¡Oh, sí! ¡Que ah, me ¡Eh, no me Vale, vale. ¡Ostras! ¡What? What? What the... ¿Pero seré. ¡Taca! ¿Ah? <risa> <risa> Vamos ¿eh? ¿Quién tiene la mesa de trabajo? Yo no Eh, eh Si, ella la tiene Sí, sí Sergio, era. qué inteligente ¿Qué Pero, hizo, ¿vale? Ah, que está aquí Ah, es verdad, que la tiene la arriba ¿Es No la tengo aquí, yo, no, ah, vale uh, uh, Ah, sí, Sergio uh, Me quería esto hecho, hecho, hecho, hecho, hecho madera. Uh, okay, una ma no, un diente de león, no, yo solo quiero Vale, dola. yo no quiero yo tenía 38 así que eh, a ver si me No! No! dame uno ah, que, vale. que uno... León, león, león. ahí lo tiene, eh, ahí lo tiene quería que era una cosa ¿Eso ES TIERRA! Si es tierra... Es tierra que si te coca ah. Coca. Ah, no, coca, no! ¡He yo la tierra! ¿Has dicho caca gratis? Caca gratis! quiero gratis, quiero la caja gratis vaya tonterías que dices pues mira, ¿cómo? mi... la ¡Una <tose> Lenderman! Está, ¡Está ahí! El Lenderman! ¡No tengo miedo! ¡La espirita está... lucha! Uh, ¿sí ¡Tú! Uh, ¡El Lenderman! ¡Pero hay que ¡Una ¡Oh, vez! aquí! ¡Eh! ¡Una araña! ¡Una Lenderman! El Lenderman! ¿no? ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Es que por no lo ¿Pombi? hola papi. dónde eh, ¡Está el junto ¡Está junto a los árboles! ¡A los árboles! ¿Allí? ¿Dónde está? El está ahí! En el... El mírame, eh, ¡Que estoy aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ¡No! por qué ¡Porque no! ¡Yo solo me acercado! yo me ha anda! ¡Ay, un poco más de hambre? Yo tengo dos. A comer, a comer. hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! No, no, ¡Ay, hombre! ¡Ay, ¡se muge! el fuego! No, es que ayuda ¡Ayuda! ¡Ah! que ¡Ayuda! ¡Ayuda! ha ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sergio. ¿Qué pasa? Ayuda, ah, ayuda, ¡Ah! ayuda. No ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vete para el agua, quiero. Vete más, le da miedo el agua. Sí, allí está al salvo. Sí, una hora. Se va al agua y le hace daño, ¿lo ves? es verdad hay zombies vete vete que me quedan zombie. dos vidas ¡Ay! ¡Ay! Venga, venga venga venga ¡Ay! venga, ay. Oh, venga ¿Qué pasa tío al agua al agua muerto no ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! no no no ay no. ¡Ay! no no no ¡Ay! no no no ¡Ay! No, ¡Ay! No, no, no. ¡Ay, usted me está siguiendo! ¡Ay, oh, oh, ay, ay! ¡Oh no, es, es que, tío! ¡Oye, ¿dónde estás, Antonio? ¿Estoy aquí? Ay. ¡Ay, aquí, aquí estoy! Hola. ¡Ah, Chai! es, aquí ¡El Slenderman será un Slenderman! ¡Un palacio! ¡El eh. Tenia! ¡Eso no existe! ¡Eso no existe! ¡El Slenderman <todos> será este Slenderman! ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¿Dónde? allí. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No! No, no, no, no. Ahora, ahora te odia porque como eh, es como que ahora estuve engansha. Eh, el Enderman está enfada contigo. Ahora solo vendrá por ti. Si te ves. Ahora sí. espérate Pero me ha Aquí visto. está el Enderman. Ahí está. Pero me ha visto, ahí. pero no. Ahí. Ah. dejo. Ahí está el Enderman. Ahí está. el Mete el... dejo que yo te. No, ¡Ostras! No. Ahí está la boca. Sí. Ahí ah, ah, no. está la boca.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 Ahí están tus cosas. ¡Oh, sí! ¡Para hacer una camita! ¡Pero uh, necesito una uh, dedita! Bueno, que... ahí están tus cosas. Ah, mira, gracias. A ver. ¡Oh, sí, no, no, no, no, no, que viene por sí, mí. mí. Arre, eh, eh, eh, eh, corre, corre! ¡Ah! No ya dejo Sí. Pero fíjate tú que serán peligrosos. Anda. Ah. Anda, que son, son peligrosos. Y luego me voy a coger. Es que este no me. Bueno, bueno, la. la, la... Oh. Muy ahora bien. tú, ahora tú has muerto, eh Ahora sí, ahora sí, a ver ¿Y, y... ¿Dónde estoy? ¡Estoy! ¡Estoy en tus cosas! ¿Pero dónde estoy? El mapa, espérate ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¡Una espada! ¡Ey! ¡Antonio, tú eres el azul! Mira las cosas que puedo hacer oh, ¡Oh! Una espada oh. y eh, esta puerta Espérate eh, eh, eh, eh, eh, ¡Dame pues otra espada, porfa! Tú ya. también quieres. Sí, sí, Antonio, sí. tú también quieres una espada. Sí, claro, claro. Sí. claro para a matar a. Ya está, el... ya está. Para matar al estúpido Enderman que me mató. O me asesinó. Pero es si que es una espada de madera, ¿eh? La claro. espada vale, pero. ¡Eh! ¿Qué haces para mí? Espero, espero lo. Pues no tiene, no. Ven aquí. Pero hay mis cosas. Que Ahí no tienes, Antonio. Que no te pongas. Ay, sí. eh, a ver, y.. ¿Tus cosas dónde están? Okay, okay. ¡Ah! ¿Pero por qué agarro no la tierra? es que Esa es mi tierra, que la tenía y no sé ni por qué Me la encontré, no sé... No ah, el mapa, qué claro, era. el mapa uh -huh. ay eh, sí se... ¡El tridente! ¡Corre, ayuda! ¡Ah! Voy, voy, espérate eh, eh, eh, eh, eh, eh ¡Utiliza la espada! Pero que no tengo, pero que... ¡Ah, verdad! ¡Vete! Verdad, ¡Vete! ¡Así no te quiere. Vale, pero que no me puedo acercar, tiene un Twitter. Otra vez. Pero serás. Eh, Antonio, eso no existe, ¿eh? ¿Pero serás? ¡Eh! ¡Eso no existe! ¡Ah! ¿De qué? <risa> ¡Ay, Sergio! Ahora te voy a matar con las canas. ¿sí? No, no, no, no, no me mates, es que yo lo he empujado, tío. Es donde estoy, ¡Ay, qué es por! ¡Ah, no! ¡Qué ¡Y me das comida que tengo hambre! ¡Ay! Mostra Solo bien. tengo dos de zanahoria, un salmón y tres el y ancho. tres suera de cerdo cruda, hey, Pero hey. que no puedo mi cosa? El te... salmón. Eh, un, un salmón mejor. Uh, así está. Si tiene. Que... Mala... Eh, tengo hambre todavía. Alguien eh? me coge eh. las, las cosas. Bien, gracias. Eh, la zanahoria me lo guardo, pero venga. ¡Siguiente! Pero... ¡Oh, ¡Ayuda! ¡Pero que están pero que mis cosas! coge cógeles! ¡He confinado! ¡Yo voy a usar! ¡La guerra! ¡No, no, no! ¡Me rindo! ¡Ah! ¡Ah! me matan! Te mataron! Te mataron. Te matan ¿Qué? ¡Pero sé! Se... espérate y el nenderman de antes ¿dónde se está? ha ido, se ha ido ah, menos mal como bueno estaba en ese bosque lo he visto allí ¿dónde? Eh, eh, mira mi pantalla, estaba allí junto a donde estoy apuntando, pero ya ah, se espérate, ha ido. pero... ah, sí, el mapa, espérate, el mapa no, que ya estoy aquí al ah, lado, mira estoy aquí ah, vale. Ah, vale. pero... pero, como vuelva para, a ver... Para, para, para, para, para. ay, ay, estas es mis cosas pero como vuelva a ver al estúpido Nonderman... Sí. Es, ¡Es con cuidado! ¡Ay! Cuando quieres construir algo, yo voy a tu casa, ¿vale? Pero pero, claro, pero es que, que no sí. quiero. Pero Pero yo también quiero una mesa. Pues pero. aquí tiene. Yo tenía una. Pero. No, ¿qué tengo arte. Eh, eh. Ah, mamá, mamá, Ah, yo una puerta también tengo para cada uno. Eh, esta para ti, A mí? Y esta para... Bueno, mira, mira. mira. Yo de lo que no tengo, pues, eh, eh, pues, eh, pues suficientes para crear mi casa. Hombre, tendrás que tener 64. Oh, my God, se veo, se veo. Sí, para, eh, para hacer mi casa. Bastante, bastante. Pero, ¿y si...? Espera, a ver, espera. ¿qué... Mira, hay yo. mágicas que te llevan ¿Eh? al micro. ¡Es la puerta? Mira, mira, mira. espérate. Eh, hay... eh, eh, las puertas son diferentes. Eh, eh, eh. Ya, pero hay puertas mágicas que te llegan eh. al ¡Maira! ¡Mayra, Mike! Sergio, mira! Aquí hay un eclipse. Es pero, eh, sí, me tú. has copiado. Eh, pero. ¡Ah! ¡Palla, pa' ya, paya! Mira, Sergio. Ay, mira, voy. Sergio, eh, ah. he encontrado una cueva dentro del agua. What? Dentro de esto. ¡Ah, agua. sí! ¡Para! Eh, pe... Es para el carbón. Carbón, pues, de eh, nos vamos. un montón. Es verdad, hay carbón. Hay carbón, mira. Nos ahogamos. Eh, sí, esto es Aboquín. Para.. Pero qué pena, yo no tengo pico. Para, es eh, para, eh, para qué querré pues un. Esto es, eh, esto es negro. Eh, eh, no me Eso Esos negros. Es que ah, no! ¡Me asfixen, que me asfixen! ¡Un secreto señores! Sí. ¿Esto va aquí? Sí, pero que te ahoga. ¡Tío, ¡Oh! me voy a ahogar! ¡Esceleto! ¡Lucha! ¡Zombie, zombie, zombie! ¡Y yo por el, el secreto ¡Eh! ¡Oh, no, maldita! ¡Será no su ¡Tío! Se ¡Ah! bueno, ¡Hay otro por ahí! ¡Ah! Sí. está Mira, que no puede subir, así. Ah, sí. oh, aquí hay una flecha, pero no la puedo, pues, ¡Ah! Aquí, es que yo no la puedo tomar. Ya! Pero... ostras Dios, que... pero qué? ¿Pero quién me ha disparado? ¡No, yo... un esqueleto! Sí, no. es un esqueleto. Yo no sigo, porque es que es un esqueleto. Es para... que... ¿pero cómo va a ser Sergio si no tiene arco? Es verdad. ¡Eh, se usa zombie! ¡Ah! Este... ¡Un esqueleto con un cajo de oro! Tío. A ver que la Yo no es ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Oh! Yo... ¡Corre! ¡Es correr, tío! ¡Corre! ¡Hay que correr! ¡Son demasiado! ¡Hay que irse corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No. ¡Ah! Es eso, uh, yo sé es cómo... dificultad chala ¡Es normal! yo sé cómo llevar! Porque es una naturaleza malvada. ¡Pobre, estilo a tu padre! Vale. No digas tonterías. Sí, sí. ¡Mira, y ¿En serio? Eh, ¿a -a -a es que me... es por... es po echar comida. Yo que sé. Eh, eh... Yo no necesito. Vale, pues eh, me la como. Eh, tengo. y mi hacha, y mi hacha. Está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, ah, es está. de piedra. Está? Ahí, ahí está. Mi espada. Está la puerta y no. todo eso. ¿Esto? No. ¡Vámonos que viene el esqueleto! ¡Venga, Venga vamos! mi mesa de trabajo. A ah, los huesos, qué asco de huesos. ¡Eh, pero no me hace entrar en el bosque! ¡Aquí no hay más esqueletos todavía! No, y aquí es donde está el. estaba el Enderman. Que yo lo vi, pero si me fui se había ido. Mira, yo hay una araña. bueno, oh, ¡Pero no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, mira. ¡Otro esqueleto! Y un zombie. No. Mira. ah, ¡Que hay dos esquelitos! ¡Ostras! Pero, pero aquí sobreviviremos, ¿no? Hombre, uh, sí. Caramba, sí, caramba. ¡Ah! Pero, que ¿Por Sin querer. Tío, tío sí. hombre sin querer, hombre sin querer. Yo he escapado del lago maldito. Hombre, escondido sin... Hombre, Pero, hombre, ¿cómo, hombre, ¿cómo hombre sin querer. Tío. Pero cómo has escapado? Yo necesito comida. Y yo. ¡Ah! los ¡Oh, no! asalto ¡Ah! es lo de muerte, chaval. ¡Ah! Ay, perdona, chaval. No me vas a hacer nada. ¡Ah, sí! ¡Pucca agua! ¡Ha a todos zombies! ¡Ah, morrer! ¡Tío! ¡Es que voy a morir! ¡Que me ha matado! ¡Es que voy a morir! ¡Yo esqueleto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me llevo! ¡Yo es que estoy loco! ¡Eh! ¡El esqueleto contra zombie! Bueno, mira, el esqueleto contra zombie. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! Es que va a ganar y ah, yo el esqueleto de hambre tú no yo no tengo nada. ¡Y yo? no no huye, tú. Es ¡Que me no no no yo no no de... no no no no no no no no no no no no oh no no no no no no no vete no no no no no no no no no ¡Has muerto! Adrián. ¡Un esqueleto! ¡No! ¡Un esqueleto con... con armadura! ¡Sergio! ¡Hay un esqueleto con armadura, chaval! ¡Yo voy! ¡Fuena! ¡Fuena! ¡Sí! la botas! Esto parece un sitio de miedo por la noche y viene un montón de botones. Mira. ¡Mira! ¡Allá hay otro esqueleto! y no es morir! ¡Es que me ha perdido todas mis cosas! ¡Pero dónde está! ¡Dónde está! ¡Yo no Espera. sé nada! ¡Espera! me quedó me quedó fue una de vida me quedó una de vida no que viene que viene qui ¿En serio que serio ¿Es aquí ahí. aquí ya voy tenemos una de vida Adrián tiene una ah y y, y y encima tengo cinco de hambre pero dónde están mis cosas es no el... por por ahí por ahí no en el teléfono eh... Yo que no sé, yo ay, que... Ay, ay.